Eh, una mala gerencia, un mala eh, desenvolvimiento dentro de la institución. Y tuvimos una reunión con todos los eh, representantes de los gremios aquí en la regional la semana pasada,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 O sea, que el índice de ocupación del hospital sigue siendo muy bajo. Pero también hay que ver que hay algunas carencias que hay que atender dentro del hospital. Dentro de las demandas está lo que es la infraestructura física, que ya de hoy soy han venido un par de veces a hacer el levantamiento de la estructura, y que ya eso será para presupuesto no de este año. Pero en cuanto a lo que son las consultas, eh, las consultas especializadas pues realmente tienen que elevar el, el, el nivel de, de consultas que se dan y de procedimientos porque han caído a su mínima expresión, aún teniendo un personal que estaba antes. Reconocemos que hay déficit de personal de algunas áreas especializadas, como el área pediátrica, el área de medicina interna y cardiología,